no está siendo objetiva porque acá la única persona que nos suelta es Shakira ay pero para un momento un momento vamos a preguntarle a nuestro íntimo mejor amigo porque cada vez que hablamos de Shakira y de Piqué, le damos la bienvenida a Marco Antonio desde Colombia ¿qué haces Marco Antonio? bienvenido a la tarde lo amo chicos estoy miren yo les puedo asegurar una cosa buenísimas tardes para todos ustedes allá en Argentina pero mira. Yo no tengo el número de Shakira, no tengo el número de Carol G, pero sí tengo el número de su productor, obvio, Donkey drums. Y yo estoy que le digo, cada 15 días, por favor, saca una canción para que me llamen de la tarde, para estar hablando con ah, todo. No, su, su, su, su elenco, por favor. Es muy impresionante igual la producción de Shakira, porque la verdad pasó un mes del, sí. el, del estreno del último hitazo. Y además factura palos verdes, insisto. Mira, la de pre, uno se pone triste, obviamente, la, la, pero la pasamos un poquito mejor cuando factura palos verdes. A ver, Vamos Marco Antonio, lloren. te escuchamos. Te escuchamos. Mira que la última vez que hablamos, me acuerdo que fue un viernes y fue exactamente hace un mes, yo les dije, tuve esta conversación con este chico, me dijo que había muchísimos intentos de una canción y les dije, la próxima canción tiene que ser con Karol G. Sí, Ahora, hay verdad. muchísimos eh, rumores de pasillo, ¿cierto? ¿Y qué y se dice? que eh, esta, canción, esta canción debía salir muchísimo antes, esta canción estaba sí. planificada para el 2 de febrero, que era cuando Shakira, sí. pues ustedes saben, estaba por todo. Ay, ¡Ay, ay, ay! ¡Se ¿Ay, nos cortó! ¿No, no? Estaba por festejar tu cumpleaños. ¡Marco Antonio ay, se, se nos cortó que... el audio! No hizo no nada. Marco a ver, no volvió, volvió a... un poquito para atrás porque se nos cortó ay, el audio. Se un poquito lo del álbum. ¿Por qué? Porque el álbum salía hasta el 24 de febrero. Entonces tuvieron que entender la canción y además ay, la que sacaba con Manuel Guilizo no, que hizo, también era otra canción. ¿no? Mm. Bueno, No ¿Por... terminé de entender. No, no, pero... Te cuento, Marco Antonio, se cortó un poquito pero, no, tu no, audio. ¿No nos estás escuchando? no nos estás ah, escuchando el DJ, el DJ. ahí pero vamos Ahora a tratar sí, de reconectar Está en una claro, estamos bien ahí bueno necesitamos que nos vuelvas a decir a escucharme se... todo lo que dije? no, por eso, repetí por favor bueno, esto, esto era un rumor de pasillo entre Sony Music acá y Universal ustedes saben sí. que Karol G es de Universal y Shakira es de Sony no, Music sí. esta canción estaba planificada para principios de febrero sí. no salió porque estaban en medio precisamente de la promoción de Visa Rap que se cruzó también y eh, además tenían presupuestado sacar antes una canción con Manuel Turizo, que es el monteriano, otro colombiano. Sí. Pasó que Shakira le pidió expresamente a Karol G que retrasaran un poquito, que retrasaran un poquito porque necesitaba promocionar primero su tema con Bizarra, ah, ahora, al que sí, le ahora. había dado. Que ella había tenido pluma en ese, en ese tema. Sí. Ahora, el tema que estamos escuchando ahora, que este quede grande, el tema es escrito y tiene pluma directa de Carol G ah, o Beyond the Drums. Ah, y no ah. está Shakira dentro de los compositores. Ah, pero Entonces, igual le cae perfecto, le cae como anillo al dedo. Re. Claro, es una tusa contada de Carol G para Anuel a ¿cierto? Ajá. Pero que además le cayó perfecto como anillo al dedo a Shakira y comercialmente, pues, no estoy. evidentemente vendía muchísimo. Lo escucho a nuestro amigo Marco Antonio y no puedo dejar de mirar las uñas. Tiene y... un rayo, eh, yo se la vi. Explicame qué tenés en las uñas y seguimos charlando, me volví loca. A ver. Mirá, Despacito, en esta, ¿eh? en el centro, en pistolita, tengo como una especie de eh, frutillita. Espera, espera, no la ah, acerques no, tanto. Un ¿vale? poquito más lejos. Una frutilla, un corazón, un rayito. Un hashtag y un, tate -tate. Y un rayo. Una un corazón. Y mire, esta, esta es mi favorita, esta es mi favorita. Falta, la foto, ya, uña. falta la foto de Shakira. Ay, ¿Qué es eso? Ajá, ¡Qué, qué sos sos ¡Dinosaurio! No, ¡Vivo! No. No, yo tengo una o sea, pregunta sabes para... Que la foto Mirá de Kelly. Shakira ya me queda muy difícil Pero aquí está su signo ¿eh? Mirá que acá en Argentina hicimos las uñas con la, con la selección argentina Así que podés conseguir ponerte a Shakira en las uñas ¿eh? yo, yo le quiero preguntar sí. le pregunta, al, amigo, pregunta. al amigo Marco Antonio Que también explica que tan simpático es Y que tan fanático de Shakira es Y la pregunta Marco Antonio Es concreta ¿Cuándo Shakira va a empezar a vivir de sí misma? Es decir eh, ¿qué va a, soltar eh, a Piqué? No. Marco Antonio, vos que sabés todo de su universo Hoy no duerme Shakira ya está, ¿no? Ya es suficiente Mira, aquí en este video de TQG Ella está haciendo una referencia a una película de Jim Carrey No sé si ustedes se la vieron en algún momento Era del 98 y esta película era sobre Es como Jim Carrey con su personaje, ¿no? De Truman Show, mostraba su vida En el video vemos, de hecho, una apología a, a, a, la, a la escena final de la película sí. Donde ella salen como en unas escaleras del cielo Yo pienso que esto es un capítulo cerrando el capítulo de Piqué en la música ¿Por Ajá, qué? Porque las letras con Manuel Turizo ya es muy diferente. Es, es, copa vacía es una letra que tuve la oportunidad de ver un pedacito. Ah, sí. Y ya Copa vacía no va tanto sobre despecho, va sobre una mujer que sale, va sobre una mujer que se da una nueva oportunidad y que tiene la copa vacía y que necesita que un hombre se la llene. Bueno, ah, <risa> bueno igual Marco Antonio eh, va en línea, capítulo por capítulo, como elige tu propia aventura. Primero el desastre de la primera, todo mal. Ahora la segunda canción en compañía. Y la tercera es, voy a comerme el mundo. Y vamos a ver cuál es la voy. próxima, Marco Antonio. Así que para, la para el próximo estreno nos volvemos a hablar. ¿eh?